Hola, soy Santi García, matemático, confinado, y estamos a 5 de abril de 2020 y tengo un comunicado para vosotros. Y es que, lo primero, estamos bajando la curva, gracias al confinamiento, está funcionando el confinamiento. Lo explico en este vídeo con Javier Santolaya. Y dos, estamos frenando la curva. No solamente estamos bajando la curva si la estamos frenando. Hemos llegado ya al pico máximo haciendo las medias móviles de una semana vista, es decir, cogiendo los siete últimos datos, haciéndoles promedio y comparando con el día anterior, con lo mismo, con los siete últimos datos del día anterior, así tenemos una media móvil de siete días y se suaviza más la cura, se soliza más los ruidos. Y aquí vemos la tasa de variación, la tasa de incremento diario de los casos en España, los casos infectados en España. Vemos que llevamos tres días... Que hemos bajado de 0% el 0% es el punto de inflexión de la curva acumulada o el punto máximo de la curva de los casos diarios la curva empezó de forma acelerada ya sabemos esta famosa exponencial que se dice siempre después bajó la velocidad bajó la velocidad pero la aceleración también bajaba pero no llegaba a cero hemos llegado a cero al punto de inflexión este famoso y ahora la aceleración es negativa o sea estamos frenando rápido y esta frenada rápida va a provocar que después vuelva a ser aceleración positiva, es decir, se ralentice la bajada. Estoy hablando de España e Italia, pero hay países latinoamericanos que están sufriendo muchísimo y están todavía en la pendiente que parece una exponencial, ya digo que no lo es, pero que están acelerando muy rápido. Así que mucho ánimo para allá, que, que sepáis que hay luz al final y que tengáis paciencia, uséis la seguridad adecuada y que estemos aquí estudiándolo lo más verazmente posible. Enhorabuena y a seguir.